¡CICLISMO EXTREMO! Para que los cabros no me vean como un loco de mierda ya Hoy día estamos con Chris y eh, los chiquillos haciendo descenso en bicicleta con camioneta Eso significa que esta bicicleta la va a tocar duro hoy día Es XL, lo cual significa que es mi talla más o menos Es una bicicleta aro 29 con 160 milímetros de recorrido adelante y atrás el sistema de suspensión es convencional, es un monopivote con desmultiplicador. Es una bicicleta progresiva con geometría actualizada. Así es que vamos a ir a hacer algunas bajaditas y vamos a ver si es que notamos alguna diferencia entre mi bicicleta antigua y mi bicicleta nueva. Extra protection. Uh. Oh, qué oh, anda, oh, oh. No. <risa> uh. no are, loco. Uh. Para, para, para, para. Wow. Está muy bueno, weón. muy bueno, man. Siento que la, de realmente en algunas curvas estoy muy echado para atrás porque en mi otra bici era más chica, tenía que ir como piloteando en monopatín acá me puedo meter al frente, weón. fuerte, este, De mi talla! Oh. Oh, pues te... Toma, ya. Estoy demasiado contento de estar andando en la bicicleta Ese va a mi tamaño man. Me tengo que acostumbrar a la bici en las curvas sobre todo Meterme arriba de la bicicleta, no atrás Ah, claro ¡Oh, loco! ¿Pilotearla más? Pilotearla más. no di fondo y le caí horrible Me fui pasando en caleta de parte acá haciendo el loco. Ya, hicimos la primera bajada en esta nave y diferencias con respecto a mi otra bicicleta hay. Lo primero es que me siento cómodo dentro de la bicicleta, tengo un espacio mucho más amplio para poder maniobrar. Mi, mi bicicleta antigua era realmente corta. La cola es un poco más larga, se siente más estable, las ruedas son 29, así es que se siente como cualquier bicicleta 29 que pasa por arriba de todo. Sentí que tenía espacio para maniobrar y meterme en las curvas. A diferencia de mi otra bicicleta que sentía que quedaba medio colgado aparentemente porque tenía alguna maña La bicicleta es progresiva, anda más rápido de lo que siento que voy andando Así es que me estuve yendo a plano un par de veces, pero creo que esas son las primeras impresiones de la primera bajada, Así es que vamos por la segunda Cachate Juan, despacio, créeme Tú dale tranquilo, tú de conocer la pista va ahí pero así pu pu pu Y yo como conchi tumare, conchi tumare". <risa> Estamos andando arriba una esponja. Oh, qué filete weón. Dobla nomás. Ay, oh, qué ¿Sabéis qué? Para lo larga que es, dobla Me ha pasado que las bicis con buena geometría, aunque sean largas, doblan mejor que las bicis con geometría rara. Cuando tenía la snap. La FUS era 5 centímetros más larga y doblada mejor aún. ¿A está acá? Sí, oh, tobogán. hay un tronco Va muy tramado creo, ¿no? Hay un tronco cruzado. Uh, oh, que onda ¿Qué está pasando ahí arriba? Mira el plano y para allá va ahí. <ríe> ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! Bien. Perfecto. El agarre de los neumáticos no es malo, pero esta tierra está brutal. No, como se mete en la curva. Vamos, voy oh, muy tranquilo bajando. O sea, no vayáis no, más rápido, weón. ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! Oh. Ya tenía, tenía que caerme en algún lugar. Oh. Uh. Por suerte. Cuidado. ¿Sí? sí, vienen más chiquillos. Tienen que tener cuidado con cruzarse. ¿Cómo salvamos, weón? Salvamos, weón? Oh, Por suerte avanzaste porque si frenaba ahí, moríamos los dos. Oh. <risa> La weá que nos pasó. Cuidado, chiquillos. Buenas, cabros. Con cuidadito. Gris saltó y se tiró a detener. Y yo salté a pasar. Entonces nos chocamos la velocidad. Oh, yo dije, bueno, si me tiro, me va a chocar Tengo que dejarlo, va a ser si, ¿Sí? porque viene más fuerte No. Oh, si miraste para el lado, y está al lado tuyo Y dije, ya morimos, aquí vamos a borrar para abajo Bueno, sí. Era sí ¡Ciclismo extremo! Uy, tengo que bajarlo Tobillo ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? <risa> ¡Loco! Ese porrazo fue brutal ¡Uh! ¡Oh! oh, oh ¡Le venga el tronco! Juan, <risa> ¿te comiste el, con el pedal de lleno o no? Juan, <risa> oh, se, vio, ¿se vio espectacular el porrazo? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ya, Chris, no, va a tener que relajarte. Suerte que caíste blandito, viejo. ¡Oh, ¿Sabes Sé sí, que lo que me imaginé, yo dije, Scorpion, no va a torcer la espalda, no voy a torcer la espalda y dije, Juan, doblate, doblate, doblate, doblate. Ahí con las patas para arriba. <risa> ¡Dóblate, dóblate, dóblate! Yo así. ¿Me tiro adelante un rato? Eh, ¿Cómo queráis? ¿Para relajarte un poco? ¿Sí? <risa> primera vez es que llego a ese Corto, pero porque lo observé mucho no Tengo que volver a acostumbrarme a bajar los tobillos no, Esa doble está brutal. Ha no, pasado Uh, casi salgo volando chico casi lo caigo igual oh, Los golpes los absorben muy suave Zapateo todavía no me el La ex-parman no zapatea nada Si te cae despacio, no puedo ir más rápido No me va a salir del circuito Oh, wow, oh, no sé qué viene Los neumáticos van brutal con pues la combinación del 29 que tiene más superficie contacto frenan, no, no frenan mal tampoco oh, oh, oh. No, como no me sé las líneas de repente termina siendo una muy brutal ¡Uy! Casi me agarro con ese arbolito No sé si estoy de reflejo rápido hoy día, pero siento que está brutal esto ¿ver? ¡Qué rico! Bro! uy rico! Oh, ¡Qué brutal! ¡Qué brutal, brutal, brutal! Ya, vamos por la tercera bajada y la bicicleta realmente... Siento que dobla mucho mejor que mi bicicleta antigua, a pesar de ser mucho más larga. Los frenos, a pesar de ser 180 delante y atrás... No tienen mala potencia. Eh, yo creo que a esta altura están más o menos asentados y con esta potencia de frenado la verdad es que puedo vivir. No, no tengo ningún problema en realidad. Las suspensiones han andado bastante parejo. En recorrido, este espacio que queda ahí se tiene que multiplicar más o menos por 3 para dar la palanca promedio del cuadro Y eso debería ser bastante parecido a este recorrido que queda, no sé si alguien ha entendido algo de lo que estoy hablando La postura me mejoró Es una bicicleta grande, una bicicleta que puedo andar tranquilo Me falta bajar más los tobillos porque zapatea como cualquier bicicleta normal la x X-Quar era realmente una cuna, así que ahora tengo que volver a bajar los pies para volver a agarrarme a la bicicleta con los pedales. Más allá de eso, tengo espacio para poder maniobrar. El asiento está en el límite de ser un poquito muy alto, pero está ahí aquí, esta es la poligón más grande que van a encontrar. Este bajón está. Este está bueno. Oh, la huevo acá, ¿Por qué se mete también en las curvas esta wea? ¿Se puede? ¡Dale ¡Cállame! <tose> uh, oh, oh one. ¡Surf! ¡Surf! ¡Surf! No. <muchas> ¡La wea <hueá>, bacán! <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> wow. Buena mortada para ese lado. Darse con ese tronco no estaba bueno. Uh, esta vez bueno, no, no tengo como mostrarle en pina que... ¡Pal youtube! go cómo no como ha comprimido esa arquilla, Ese tronco está ahí... Bro. Está horrible, eh! ¡No, oh. no ¡No Bueno. ¡No ¡Bueno! Esa bici está para hacerle una chuña Te liberamos la pasada Oye, espera, dale weón Dale espera. Inténtalo despacito Dale espera. No te voy a ir grabando a ti, voy a ir grabando la bici Voy a ir grabando el uh. pony Voy por si que ir otra vez weón Echa el potito para atrás no va Dale, dale weón ¡Frena mierda! Frena, frena ¡Salvenlo! ¡Mierda! Tienes que frenar ¡Oye, uh. frena, frena! frena. frena, frena. frena, frena. frena, frena. frena Vamos lo menos. Oh, cómo suenan las bici, weón. Rata, ta, Estoy con una rama, acá. Chris, me Ari, mira, y. Eh, me, hey, me va a tirar con vuelo esta vez. ¡Cojo! <risa> bueno! Grande, Chris! Estoy acostumbrándome todavía un poco a esta cuestión. Escaleta al cambio, AXL, ¿cierto? AXL, ¿sí? sí. En las curvas se mete estable, como que la dejáis caer y pa entra. entra. Menos mal. Menos mal. Sí, en cualquier mensaje que no hay, pero muy grande. Claro, a mí me pasaba eso. Yo cuando chico andaba a bici M todo el rato. ¡Maestro! los tobillos, me oh, voy feliz, <risa> voy paseo a ir de pista, uh, oh. Oh. no, estaba re loco, oh, bueno. salgo volando más de lo que quiero, una barrícula, que qué rico, bueno. estoy bajando los tobillos, definitivamente ayuda mucho con el agarre de los pies no. esta parte tiene es brutal no oh. va a cerrar un poquito el rebote Uh. La transmisión zapatea a veces, pero. No vemos más. No. ¿No? Más ¿No? Más? que no está tan brutal. Se quedó sin batería no y se comió batería, la otra. No Esta parte de acá arriba es crítica y para que. que Ay, me encanta esa parte. Y quedan tranquilitos los niños uh. <risa> oh. <risa> oh. <risa> bueno, duro ha sido un buen día ya esta es como la décima baja tengo un poquito de juego en la dirección es lo mínimo que le puedo pedir he jugado harto con los clics del rebote en el choque se está sintiendo mejor o no Cris a esta pobre bicicleta le tocó duro, le pusimos como 10 o 12 bajadas, la verdad es que no lo contamos. Ahora vamos a revisar cada uno de los componentes para darle mi opinión sobre cómo se portó en la primera andada exigente de esta bicicleta. Los frenos, hubo una bajada que sentí que se desvanecieron, estos son TRP T4 Slate o TRP Slate T4, llevan discos de 180 adelante y atrás y si bien la potencia no es extrema es bastante buena y no sé si están asentados aún así es que quizás frenen un poco más la desvanecía si se fijan ese pernito que regula la distancia de la manilla de freno con el puño está a esa distancia de esa pieza y esta otra perita está a esa otra distancia de esa pieza lo único que había pasado es que esta regulación se movió por ahí debería estar como nuevo para que se sienta bien el freno se sintieron consistentes, ese fue el único detalle que tuve y vamos a tener que ver algún sistema para solucionarlo. El asiento y tubo de asiento, <risa> esta cosa recorre 170 y cuando el asiento está lo más abajo, aún así, esta pieza es bastante alta, entonces... No tuve problemas que me pegara la rueda trasera en el poto, que siempre las ruedas Aro 29 me tocan en el poto, pero creo que estaba un poquito más preocupado de que me tocara el asiento. No fue una molestia, pero creo que me encantaría tener un centímetro, medio centímetro, un centímetro y medio un poquito más abajo el asiento para no estar pensando en eso. Creo que yo mido un 86 y creo que estoy en el límite de persona pequeña para este marco porque este cuadro detrás de esto hay un sticker que sale XL. Esta bicicleta es, es grande, es, es gigante. La transmisión... Esta, esta, esta es una pata de cambio de RXT con el diseño nuevo, si me preguntan mi opinión, ahora se parece más que nunca a una pata SRAM. Aún así es chimano porque no sobresale mucho y tenemos embrague que antes estaba funcionando un poquito mejor, pero me contaron que aquí hay un... y podemos regular la tensión del embrague, así es que esta, esta pata de cambio vamos a tener que hacerle un algo. Para que la cadena zapatee un poco menos, la bicicleta debería ser ultra silenciosa porque le apretamos los cables con unos pedacitos de cámara allá adentro para que estén apretados y esto no suena. Lo que sí suena es esto: este es como un, no, una goma, un, es, un, es un plástico y esto, eso mete ruido. Acá están los golpes de la cadena, así es que eso es el único sonido que le sentía a la bicicleta que iba. Sonando hacia abajo, si no mal recuerdo La transmisión Se portó bien, no se me salió la cadena Ni una sola vez, a pesar de que el embrague Está un poquito más suelto de lo que debería, en mi opinión Estas es bielas son XT Con eje integrado La relación me parece que es un 32 10, 50 Shimano hace 10 velocidades ¿eh? No, debe ser un 11, 50 Lo voy a dejar en la pantalla Porque nunca me lo sé La llanta trasera Aguantó perfecto esta pero como es una rueda aro 29 y es gigante. Creo que después de esas 10 bajadas le voy a pegar una tensada a los radios, solo por precaución. Lo único que no me acostumbro todavía a la transmisión es el shifter, que se siente mucho más tosco que SRAM. Es pero eso es costumbre, eh, maña mía quizás. El manillar es un race face, la potencia también no es tan corta, pero... Se siente bien, es una potencia como de bicicleta talla XL. Quizás le ponga una más cortita, no lo sé, la verdad me sentí muy cómodo arriba de la bicicleta, así es que... Pasando por estas piezas, el juego de dirección se soltó un poco, pero eso es... Prácticamente asentada de casi cualquier bicicleta que me haya tocado tener. Después de darle duro y de caer con la cola, jatá, arriba de la horquilla, el juego de dirección se va a acomodar y lo vas a tener que apretar. Porque si lo empiezas a andar con juego, te va, a, te va a dar muchos más problemas en el futuro. Los puños son mis puños favoritos que no se pueden encontrar en ningún otro lugar, aunque con todas esas bajadas dije, ¿sabes qué? Me gustaría tener un poco más de agarre, sobre todo para andar con guantes. Normalmente, normalmente no hago 10 bajadas en un día, ando mucho menos. Los neumáticos, se o sea, estos son unos, no sé ni qué son, ¿no? Vigilante. <ríe> ¿Qué es esto? ¿Tuvieron Tenían muy buen agarre, es el mismo neumático adelante y atrás, pero en mi experiencia una bicicleta 29 tiene que ser más rápida que una 27 y medio, y Chris me alcanzaba y se me alejaba todo el tiempo. Él tenía un neumático mucho más rodador atrás. Era un Minion DHF. Yo sé que ese neumático gira, además era compuesto duro. No le veo otra explicación a por qué motivo una bicicleta 27 podría andar más rápido que una 29. Así es que algún día vamos a tener que hacer el experimento con un neumático trasero más rápido. Aún así, insisto, tienen buena carrera y tienen buen soporte. Estoy seguro que no son neumáticos muy livianos ni muy rodadores estos pedales tienen buen agarre yo lo sé y aún así tuve que acostumbrarme de nuevo a la bicicleta con un sistema de suspensión normal si no mal recuerdan mi otra bicicleta el amortiguador trasero prácticamente no tenía tuning este tiene más tuning o sea que tiene más fricción o sea que la bicicleta zapatea más como zapatea cualquier Bicicleta normal, para ser bien sincero, no sé si recuerdan, en el review metía la x core One en otra categoría y ya estas otras bicicletas en la categoría de las bicicletas normales, porque la X-Quart One funciona, es, es ridículo. Trabaja tanto y tan duro que debería tener un sueldo. Como bicicleta normal me gustó mucho porque el linkage es bastante progresivo. Ese es el fondo y en todo el día difondo dos veces. Y apostaría que no tengo ni un token en el, en el amortiguador trasero, así es que... En ese sentido se sintió muy bien, la horquilla también estuvo bastante parejo, hasta por ahí había recorrido. Y si bien no jugué con las regulaciones de compresión, porque la verdad no, no tiene mucho sentido, son tres posiciones y nada más. Jugué un montón con la regulación del rebote en el shock y acá abajo en la horquilla y rayamos mi bicicleta. Un rebote muy rápido, se sentía realmente sensible, la bicicleta salía volando más lejos en todos lados y era un andar realmente cómico. Eh, full abierto, estas dos suspensiones no son una locura, son toda una experiencia. Probé bajar full cerrado también, cuando ya se me había acabado la batería de la GoPro y la bicicleta se sintió automáticamente pegada a piso. Y no era una sensación mala, como que la, la, el rango de regulación que tienen estas dos suspensiones Vaya a tener sensaciones distintas, pero no vaya a cometer un error brutalmente malo en ninguna de, las do, de los dos extremos. Creo que de full abierto dejé 4 clics fuera acá en el shock. Y como 5 clics fuera en el rebote, o sea, clics adentro. Voy a seguir jugando con esas regulaciones en el futuro, pero por ahora la bicicleta se ha portado bien. Um, y creo que eso es todo. Los únicos detalles fue la patita de cambio, se le empezó a soltar un poquito el embrague... De los frenos se le empezaron a ir estas regulaciones en collera, y... Y... y creo que eso es todo lo que les puedo contar después de esta segunda salida que fue una locura con los chiquillos. Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video exigiendo esta pobre bicicleta todo lo que pude, dale un like. Si tiene algún amigo que le gustaría ver cómo mandar esta bicicleta en el futuro, Siendo que es una opción mucho más accesible que mi otra, mi, otra, mi otra bici, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.